En un pequeño pueblito alemán hay unas misteriosas cuevas que si te metes por un camino viajas 33 años al pasado. Y si te metes por otro camino viajas 33 años al futuro. También hay una máquina del tiempo con la que podés viajar 33 años al futuro y 33 años al pasado. Y otra máquina del tiempo más con la que puedes viajar a donde quieras. Un montón de personajitos van a viajar de acá para allá y de allá para acá generando caos y confusión entre los espectadores. En este simpático resumen voy a tratar de esclarecer la situación Por eso hoy, entre los resumas y más, Dark en orden cronológico Pero antes de empezar con esta complicada historia Te tengo que presentar a los personajitos más importantes Y presta atención porque son muchos La familia Kangol, con Jonas adolescente en el 2019 Jonas adulto hippie en algún punto de la historia Y Jonas viejo en algún otro punto de la historia Hannah, la mamá de Jonas, adulta en el 2019 Y adolescente en los 80 Michael, el papá de Jonas, adulto en el 2019 y niño en los 80 La familia Nielsen Agnes Nielsen, joven en los 50 Su nieto, Urlich Nielsen, adulto en el 2019, adolescente en los 80 y viejo también en los 80 Su esposa, Katarina Nielsen, adulta en el 2019 y adolescente en los 80 Los hijos de ellos, Marta Nielsen, adolescente en el 2019 Magnus Nielsen, adolescente en el 2019 y adulto después Michael Nielsen, niño en el 2019, adulto también en el 2019 Sí, es el papá de Jonas, ja, qué confuso, ¿no? La familia Doppler, jajaja ja. Doppler, chiquito en los 50, adulto en los 80 y viejo en el 2019 El hijo de Helge, Peter Doppler, que se casó con Carlota y tuvieron dos hijos Francisca Doppler, que así es adolescente y así es adulta Y Elizabeth Doppler, que así es niña y así es adulta y es sordomuda Su novio, Noah, así adulto y así adolescente que tuvieron una hija, la mismísima Carlota ¡ah! ¡qué quilombo! ¿vieron? la familia tidelman Egon tidelman adulto en los 50 y viejo en los 80 su hija, Claudia, adulta en los 80 y vieja en el 2019 Regina, la hija de Claudia adolescente en los 80, adulta en el 2019 y tiene cáncer y ella se casó con Alexander Walder y tuvieron un hijo, Bartos Walder, ¡qué simpático! y los demás, el detective clausen como el que investiga cosas Torben Walder como que le falta un y no se sabe por qué y el científico loco como el que fabrica la máquina del tiempo ah, resuelto esto vamos a la cronología década del 20 todo empieza en 1921 donde un muchachito llamado Noah y su amigo cavan unos túneles en la misteriosa cueva que te dije antes cavan, cavan, cavan y en un momento el amigo le dice a Noah Noah, te voy a dar la espalda por favor no me mates pero te Noah lo mata y después Noah va a hablar con él mismo pero de adulto que es cura y le cuenta lo que hizo. No te calenté, le dice no adulto a no adolescente. El jefe no se va a enojar porque también es medio solete. No adulto, va a hablar con su jefe, Adán, un viejo con la cabeza quemada. Adán le dice que vaya a conseguir unas hojas muy muy muy importantes que sirven para seguir investigando con el tiempo. Noah adulto viaja en los años 50 a conseguir eso, hace un par de cosas que después te cuento y cuando vuelve le dice a Adán Adán vos sos un viejo choto, no querés salvar al mundo, querés destruirlo, me usaste Chupala le dice a Adán y aparece la hermana de Noah y mata a Noah adulto Más o menos por esa época aparece un pidito llamado Jonas que tiene una bonita cicatriz en el cuello y por eso lo vamos a llamar Jonas cicatriz Aparece en esa época y se encuentra con Adán, Jonas le pregunta ¿Vos quién sos? Yo soy vos, le dice Adán, pero del futuro, aunque vivo en el pasado. Mirá, tenemos la misma cicatriz, eso tiene que ser motivo suficiente como para que me creas. Jonas le cree, aunque las pruebas no son muy contundentes. De todas formas, a partir de ahora, él será Jonas viejo cabeza quemada. Después le dice que ellos forman parte de un culto, creen que Dios es el tiempo y quieren destruir el tiempo, y para eso crearon una máquina del tiempo. Esa máquina del tiempo no es como las cuevas, es artificial y sirve para viajar a cualquier parte del tiempo sin importar los ciclos de trinidad. 33 años. Jonas Cabeza Quemada le pide a Jonas Cicatriz que viaje al futuro y evite que el padre se suicide, así va a romper el ciclo. Jonas Cicatriz le cree y se va al futuro. Después Jonas Cabeza Quemada activa su maquinola del tiempo para viajar al futuro. Se pone un traje de radioactivo y se va al futuro. Ya más adelante vamos a ver qué hace. Década del 50 En el pueblito alemán estaban inaugurando la planta de energía nuclear y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando aparecen dos nenes muertos con ropas muy raras, raras porque son del futuro y hablando del futuro, aparece un tipo que viene desde el 2019 y se llama Urlich que es policía y está ahí buscando a su hijo que desapareció él se metió en las cuevas siguiendo un tipo llamado Hegel porque parece ser responsable de la desaparición de su hijo y otros nenes más, la cosa es que Urlich está ahí buscando a su hijo sin saber que está en el pasado, hasta que por una sucesión de hechos se da cuenta y piensa, me parece que estoy en el pasado, específicamente en la década de 50, capaz que puedo matar al tal Hegel cuando era chiquito y así cambiar el tiempo. Sí, eso haré, cambiaré el tiempo. Va hasta la casa de un relojero y ahí se olvida la campera con un celular, dato no menor. Y de ahí Urlich se encuentra con el pequeño Hegel y lo va a cagar a piedrazos, pero se acuerda del consejo que le dio su padre. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a cojar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Pero después se arrepiente y mata al nene. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Y después lo esconde en un búnker. Buenísimo, piensa Ulrich, cambié el tiempo, ahora me puedo volver a mi casa a tomar una cerveza alemana. Pero no vuelve nada, porque la policía lo mete preso. El policía, Egon Tiedemann adulto, le pide que le cuente por qué cagó a piedrazos al nene, pero Ulrich no dice nada. Ah, y además cuando está preso aparece una señora que se llama Hannah que también viene del 2019 y que fue su amante y lo bardeó un poco después te explico quién es bien esa señora lo importante ahora es que parece que tiene un poco de onda con el policía y se queda a vivir ahí en lo del relojero aparece Claudia vieja y le da unos planos para construir una máquina del tiempo y un libro que escribió el mismísimo relojero pero viejo el relojero construye la máquina del tiempo usando la tecnología del celular que se olvidó Urlich. Y ahí Claudia se va a enterrar la máquina del tiempo y justo aparece No Adulto, el que mandaron a buscar las hojas en los años 20. Y se la saca a Claudia, las hojas, ¿no? Y después le mete un buen corchazo. Y Claudia Vieja muere, pero va a seguir apareciendo en otras líneas temporales. ¿Y viste el pibito que mató a Urlich a piedrazos? Bueno, en realidad no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Vivo y en el búnker, y justo como está ahí, se abre un portal y gracias a este portal, viaja en el tiempo. Viaja a los 80. Hegel niño aparece en la década del 80 donde Noah y Hegel adulto experimentan con viajes en el tiempo mandando nenes al pasado que son los que aparecen en los 50. De todos los nenes que aparecen está el hermano de Urlich, de Urlich adolescente que lo mandaron a otra línea temporal. A todo esto en una cueva que es la misma cueva que estaban haciendo al principio del resumen y es la misma cueva de siempre, aparece un pibito llamado Mikkel, Él viene del futuro del 2019 pero no entiende un sorete. Él es el hijo de Urlich, el que estaba buscando a Urlich en los 50. Y respetando el cliché, más cliché de los viajes en el tiempo, se entera que está en el pasado viendo un diario. Ahí, en los 80, conoce a Hannah, la que te dije antes que se enamoró del policía, pero en versión adolescente. A todo esto, en la de la misma cueva, sale una vez más Jonas. Y a este Jonas le vamos a decir Jonas pelo corto, que es anterior a Jonas cicatriz. Y ahí está para rescatar a Mikkel porque es hermano de unos amigos. Pero cuando lo va a salvar aparece Jonas, Jonas versión hippie, posterior a Jonas pelo corto y posterior a Jonas cicatriz. Y Jonas hippie lo agarra a Jonas pelo corto y le dice que si hace eso, si salva a Mikkel, va a alterar el flujo temporal. El encuentro crearía una paradoja, que crearía una reacción en cadena, que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo. Universo. De acuerdo, estoy exagerando. La destrucción podría ser de hecho más pequeña y limitarse a nuestra galaxia. Lo que pasa es que esa Hannah se va a casar con ese Mikkel y van a tener un hijo, el mismísimo Jonas. Alta paradoja temporal. Así que Jonas piensa... Vi volver al futuro varias veces y aprendí que cambiar el flujo temporal está mal. Mejor no toco nada y me voy a casa a tomar una buena cerveza alemana. Pero no se va nada porque no adulto lo secuestra y lo encierra en el búnker donde ve que se abre un portal, el mismo portal que se abrió frente a Hegel en los 50, se tocan y yo lo a pelo corto viaja en el tiempo. Después te cuento dónde fue. A todo esto está Claudia, pero en versión joven. Ella entra a trabajar en la planta de energía nuclear del pueblo y descubre unas irregularidades, y cuando digo irregularidades, quiero decir un montón de desechos tóxicos enterrados. ¿Dónde? En la mismísima cueva de siempre. Y también se entera que la planta de energía nuclear descubrió una partícula muy muy rara y muy muy poderosa. Después se cruza con ella misma versión vieja y la versión vieja le dice a la versión joven Versión joven, déjate de joder jugando a la empresaria porque tenés que ser una viajera temporal. Entonces, la Claudia joven desentierra la máquina del tiempo que enterró a la vieja años atrás. Entonces se cruza con Jonas Cicatriz, un Jonas Cicatriz que ya tiene todo claro por motivos que después te cuento, y se van juntos a la cueva. Y ahí Jonas le dice que el tiempo es todo el tiempo, que nada grande se puede cambiar, pero así pequeñas cosas. Y pone esa partícula muy, muy poderosa adentro de uno de los barriles de desechos tóxicos. Y después activan la máquina del tiempo y se van. Año 2019. Aparece Jonas Cicatriz en el 2019. Es este Jonas el que se fue de los años 20 a evitar el suicidio del padre. Ese Jonas ve como el Jonas Pelo Corto está con la novia, con Marta. Este Jonas Pelo Corto aún no sabe absolutamente nada de los viajes en el tiempo. Todavía no vivió ninguna de las aventuras que ya mencioné. Jonas Pelo Corto se va y Jonas Cicatriz aprovecha y se chapa a Marta. De ahí. Se aparece ante el padre, que es Mikel ya crecido, y le dice Papá, papá, vengo del futuro a evitar que te suicides ¿Suicidarse? piensa Mikel, qué buena idea, no lo había pensado Es ahí cuando Jonas Cicatriz se da cuenta que Jonas Cabeza Quemada no lo mandó a que evite que el padre se suicide sino que le dé la idea de suicidarse para seguir con el ciclo de la vida El ciclo sin fin Y el tipo se y Jonas Cicatriz piensa, soy un pelotudo, por mi culpa mi viejo se suicidó. Al final volver al futuro tenía razón, mejor me vuelvo a mi casa a tomar una buena cerveza alemana. Pero no se va nada, porque aparece Claudia, Claudia vieja, y le dice que se vaya con ella para explicarle todo lo relacionado a los viajes en el tiempo. Y además le dice que ella es buena, y Jonas cabeza Quemada es malo. No se sabe bien qué hacen juntos, pero después de esas aventuras Jonas se encuentra con Claudia joven y pasa lo que ya te dije que pase. Mientras que Jonas de pelo corto, el que todavía no sabe absolutamente nada de los viajes en el tiempo, termina en terapia por el trauma que le causó el suicidio del padre. Y su madre, Hannah, que todavía no viajó al pasado, como estaba el pedo, empezó a garchear con un vecino, el mismísimo Urlich, que tampoco viajó nunca al pasado. Y que su hijo, el pequeño Miquel, tampoco viajó nunca al pasado. Jonas sale del hospital psiquiátrico y se encuentra con que su novia, Marta, ya no es su novia, sino que es la novia de su mejor amigo, el Barto. Pero él no le importa, él va a mover cielo y tierra para reconquistarla. Y la reconquista no La cosa es que pasa lo que ya te conté, Mika se mete en la cueva, viaja a los 80, al otro día Urlich se mete en las cuevas a buscarlo y viaja a los 50, y Jonah se mete en la cuevas a buscar a los dos y viaja a los 80, y bueno, y así. A todo esto, Jonah Hippie activa la máquina del tiempo en las cuevas con la intención de destruir el agujero negro que te permite viajar en el tiempo. Lo que no sabe es que su intento por destruir el agujero negro es lo que lo crea en realidad. Un pelotudo. Año 2020 Jonah Hippie va a visitar a Hannah, a su madre, y le dice que su hijo ya ha crecido y le dice que tiene una máquina del tiempo y le explica cómo usarla. Primero, enciendes los circuitos del tiempo. Esta lectura te dice a dónde vas, esta te dice dónde estás y esta te dice dónde te encontrabas. Entonces Hannah viaja a la década de 50 y pasa lo que ya te dije que pasa. Acá también aparece Carlota, una policía que era compañera de Urlich. Ella no está muy metida con todo el temite de los viajes en el tiempo hasta que se entera que Noah es su padre y que la madre es esta niña sordomuda que a la vez es su propia hija, tremenda paradoja temporal, la madre de todas las paradojas temporales. Y a todo esto también entra en juego la esposa de Urlich que hasta ese momento no sabía nada de los viajes en el tiempo. <risa> Y cuando se entera que su hijo, Mika, está perdido en los 80, se mete en las cuevas para buscarlo. Y esto es lo último que sabemos de esa señora. Jonah Cicatriz vuelve a la casa después de haber ayudado a su padre, a que se suicida y después de haber tenido aventuras con la vieja que nunca vimos. Y ahí se reencuentra con Marta y ella le dice: Ya sé todo, ya sé que viajamos en el tiempo, ya sé que soy tu tía, pero no me importa. Entre ti y sobrino no es tan incesto. Y chapan. Oh. Aparece yo a la cabeza quemada, que viene de la década del 20, y ¡pumba! Le mete un tiro a Marta. Y Marta muere después se va y Jonas se queda con Marta moribunda y le dice que va a hacer todo lo posible para cambiar el tiempo y salvarla mientras tanto en la planta nuclear, el dueño de la planta nuclear enterró los barriles con desechos tóxicos que también tienen el cosito ese que usa Jonas pero el 27 de junio, día del estreno de la serie, día del apocalipsis, aparece el señor policía y pide que desentierren los barriles a la mierda los desentierran y pasa lo peor, sí el apocalipsis y explota todo a la mismísima mierda misma y todo el pueblo muere. Todos menos Jonah Hippie y estos pibes, los amigos que viajan al pasado o al futuro, no sé. Todos menos la niña sordomuda y su padre que se esconden en el búnker y todos menos Claudia adulta que la fue a buscar a su hija, la que tiene cáncer y la mete en el búnker y todos menos el cura adolescente que entra al búnker y supongo que ahí conoce a la sordomuda y todos. Menos Jonah Cicatriz que estaba ahí con el cadáver de Marta y estaba a punto de morir Cuando de repente aparece la mismísima Marta Pero no la del futuro, no la del pasado, sino la Marta de un universo paralelo Y se lo lleva Jonah Cicatriz, supongo yo que a un universo paralelo Y acá terminó la temporada 2 y a partir de acá empieza la tercera Pero este resumen no termina nada porque falta que te hable del futuro año 2053, ¿te acordás que en los 80 Jonas Pelo Corto se le abrió un portal al frente suyo donde estaba Hegel? Bueno, por ese portal Jonas Pelo Corto viajó al futuro, donde está todo destruido por el apocalipsis del 27 de junio del 2020, ahí se encuentra con una comunidad de sobrevivientes liderada por la chica sordomuda, madre de Carlota, hija también de Carlota que lo encuentra Jonas haciendo cosas raras y lo ahorca, pero después lo salva. Todo esto sirvió para dejarle a Jonas una bonita cicatriz, así que Jonas, convertido ahora en Jonas Cicatriz, se mete en la vieja planta de energía nuclear y se encuentra con ese viejo portal para viajar en el tiempo, se mete ahí y aparece en la década del 20 y bueno, pasa todo lo que ya vimos que pasa. Y cronológicamente esto es lo último que sabemos de Ark. Nato de que serán de vital importancia para entender Dark. Un personaje que no hace mucho, pero que capaz que en la temporada 3 hace un montón, es Magnus, el hijo mayor de Urlich, que con su novia, cuando son adultos, están en el pasado con Jonas cabeza quemada. 2. Este Bartos tampoco hace mucho, es el hijo de la mujer con cárcel y en consecuencia nieto de la vieja loca, que a tanto labora con Noah. Está la teoría de que él es el amigo de Noah adolescente, el que, bueno, la puñera por la espalda. 3. La Claudia adulta mata sin querer a su padre. Sin querer. 4. Cuando se abre el portal del apocalipsis, la nena sordomuda en el futuro y Carlota en el 2020 se tocan, así que posiblemente viajen en el tiempo, ¿o no? 5. Lo que yo no entiendo es si esto de apocalipsis se refiere solamente al pueblito alemán, solamente a Alemania o a todo el mundo. Eso no me queda claro y quizás no importe. Sigue el misterio de por qué en Alemania todos se despiertan sobresaltados. <ríe> Esto fue Dark resumido, cronológicamente resumido, así nomás. Me costó muchísimo, ha costado muchísimo. Así que más que nunca, péguenle una buena me guste al video y una buena comentada y compártanlo con la gente que quiera ver Dark. Y también háganle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal.